Hola, ¿qué tal queridos amigos? Bienvenidos a este espacio de diálogo. Hoy, en esta tarde, eh, vamos a conversar un poquito sobre la educación del siglo XXI. Soy el padre Víctor Ordóñez y en un ejercicio formativo en la maestría de los recursos educativos digitales aplicados a la educación, hacemos este espacio de diálogo. Hoy me acompaña un amigo, a quien aprecio mucho, con quien vamos a conversar sobre este tema. Gracias, padre Víctor, por su invitación para este diálogo. En torno a la educación del siglo XXI eh, Como sabemos, eh, dentro de la educación Existen unos actores Y padre, para usted, ¿cuáles son esos actores principales Que intervienen dentro del proceso de aprendizaje Y especialmente en la educación de, de nuestro tiempo? Bueno, pues, en todo el proceso educativo formativo Hay una serie de protagonistas muy especiales eh, En primer lugar, la propia persona, o sea, yo soy protagonista de mi presente, de mi futuro y construyo, construyo no solamente la educación, sino pues todo lo que va alrededor de la propia persona. Pero junto a la persona, pues hay una serie de instituciones que apoyan, que avalan, que impulsan todo el proceso formativo. La familia, eh, sin duda, es una de las instituciones claves en todo el proceso formativo porque estamos en, en la familia, nacemos en, en una célula vital que es la familia y ahí precisamente se dan los procesos formativos. Hay otros actores principales también, como son el Estado, que a las políticas educativas de acuerdo a las realidades también orienta, eh, que recoge también toda una serie de recursos e impulsa el capital del conocimiento. También la iglesia forma parte... Fundamental de los procesos formativos. Y hay otra serie de instituciones, sin duda la escuela, la universidad, son instituciones claves en los procesos formativos. Creo que ahí tendríamos una serie de protagonistas, personajes que avalan, que impulsan el proceso formativo. Gracias, Padre. Padre, vemos que en la actualidad, pues los medios de comunicación, las redes, todos estos medios digitales, cada vez van tomando ma mayor fuerza. Eh, en cuanto a los procesos educativos en la educación pero de cierta manera para usted o usted no cree que de cierta manera esto deshumaniza un poco el rol de, de los actores eh, ese contacto directo entre el docente el estudiante Sí, pode, puedes deshumanizar y, y aquí hay que tener claro un concepto hablamos de medios de recursos por eso la, la primera pregunta, o lo que hablábamos hace un momento, los protagonistas. Tengo que hacerme protagonista del proceso formativo y tenemos que tomar parte activa. La iglesia, la escuela, el Estado, la familia, que es clave en el proceso formativo. Cuando yo soy consciente de que la tecnología, que el internet, que estas cámaras, que las redes sociales son medios formativos, pues son medios pero cuando todo lo enfocamos en la tecnología, en los recursos, eh, pues claro, vamos a deshumanizar, vamos a terminar siendo esclavo de la tecnología y ahí sí vamos a tener problemas serios. Ahí es donde vemos la deshumanización. Eh, cuando vivo a toda hora dependiendo de un, de un celular o dependiendo del internet, Creo que hoy somos testigos de cuando se va el internet todo el mundo, ¡ay, Dios mío! Entra en crisis, sale corriendo, eh, se me, se bloqueó. Yo recuerdo el año pasado una vez que hubo una caída de, en las redes sociales, Facebook, que incluso muchos dijeron que era el celular y algunos mandaron a arreglar el celular y reiniciaron el celular porque, no, Dios mío, cayó Facebook, no puedo. Y fue una caída a nivel mundial de, de esta red social. Entonces, miren cómo nosotros podemos terminar esclavos cuando desenfocamos. Volve un medio lo volvemos un fin y ahí tendremos, tenemos la crisis porque hemos invertido los, los lugares hemos invertido los valores los medios los volvemos fines y los fines terminaron por ahí en cualquier lugar Muy bien padre otro de los aspectos importantes dentro de, de este, del aprendizaje dentro de la educación pues es la activación de esos saberes para usted o, o cómo usted ve que deben ser ¿O cómo deben ser esos, esos, esos procesos para activar esos saberes necesarios para el estudiante, para la persona que se está preparando? Pues ante todo, la activación de los saberes se da por el propio impulso personal. Es decir, es la búsqueda de mi felicidad, de mi proyecto de vida, de mi realización. Hoy tenemos que como cambiar el chip. Eh, antes, incluso muchas veces eran los papás los que le decían al muchacho... Tiene que estudiar esto, se tiene que hacerse en esta carrera, no. Y muchas veces se frustraban. Hoy podemos ver una frustración también porque muchos están ahí atendidos a lo que el IFES diga, y entonces, pues no me alcanzó para más. O también lo que de pronto las posibilidades económicas le brinden. No, quiero estudiar medicina, pero no tengo, no me alcanzó el IFES para, para, para entrar a la universidad. Que, pública que alcanza mis recursos no me alcanzan los recursos para entrar a la universidad privada, entonces también también eso limita, pero sin duda es el propio impulso la búsqueda de la propia felicidad y el desarrollo de, de su propio proyecto de vida, de su realización lo que potencializa esos saberes, cuando yo estudio lo que a mí me apasiona me gusta la fotografía, me gusta la educación eh, pues me, me apasiono, me impulso y todos esos saberes se impulsan también es los saberes, son herramientas. Hoy yo, ne, yo no necesito saber todo, pero sí tengo que tener una estructura mental que me facilite la articulación de los saberes y de los conocimientos. Más que saber cosas como una. Eh, antes la gente aprendía cosas, aprendía cosas. Hoy yo tengo que saber dar respuesta a los retos y a los problemas del, del, del tiempo y del, de lo que nos rodea. Muy bien. Muy bien padre, en ese, en ese proceso de aprendizaje usted mencionaba también que pues, aparecen unos, unos problemas en la actualidad, en la educación del siglo XXI ¿Usted qué, qué alternativas ve ante esos problemas que puedan darle una solución a una dificultad a alguna eh, situación que se presente que le dificulte a la persona pues de cierta manera poder eh, aprender? Pues insisto en algo que hace un momento dije es la búsqueda de su propia realización personal y el desarrollo de sus potencialidades de sus, de sus sueños, de, su, de la búsqueda de su felicidad cuando uno va encaminado en, en, en su vocación cuando uno va encaminado en búsqueda de su felicidad en sus, en sus habilidades, en sus sueños uno rompe y vence todos los problemas que puedan presentarse eh, y ahí voy a encontrar los medios yo recuerdo una frase que me decía mucho mi papá Que no hay cosas imposibles Sino hombres incapaces muchas veces Cuando yo sé que quiero en mi vida Lucho por, por, eso, por eso Y me, me empeño y, y busco solucionar Y, la, y el problema lo, lo vuelvo una oportunidad Muy bien padre Y por último padre Para muchos los momentos de, en, en, el que, en el momento en que nos van a evaluar De cierta manera pues Muchas veces siente un poco de temor para usted en ese proceso, ¿cuál es el mejor proceso de evaluación, especialmente en la educación que se plantea ahora en el siglo XXI? Bueno, yo les decía hace un rato que es la búsqueda de su proyecto de vida y su felicidad. La evaluación tiene que ir encaminada a eso. Antes a uno le evaluaban sabe, el conocimiento, sabe cosas. Entonces, hoy yo sé que, que pues tengo unas herramientas, tengo Google, por ejemplo, no sé, algo le pregunto a Google, tengo tengo unos dispositivos y unas herramientas que me pueden acercar las, las respuestas a, a algunos, algunos saberes la evaluación tiene que estar enfocada en que tengo que tener una estructura mental y con eso, con ese conocimiento yo tengo que saber solucionar problemas tengo que saber encontrar el camino de la vida, el camino de la felicidad y hay, hay un punto que, que lo olvidaba que es clave y fundamental el tema de la formación en los valores es que no se trata solamente de saber cosas ¿qué sentido tiene saber cosas? vuelvo y le digo, le pregunto a Google es saber qué hago con eso es saber para qué para qué sé cosas entonces la formación ética, la formación en valores aquí es claro ¿cómo evaluar los valores? No es, un, no es una evaluación meramente cognitiva sino eh, saber vivir saber ser feliz saber desarrollar mis cualidades, mi proyecto de vida Bueno padre, pues muchas gracias por este espacio, compartir estos, estos espacios educativos que son muy importantes para, para nuestra sociedad para la sociedad en general Le agradezco a todos los amigos que nos ven en este espacio el canal padre Víctor Ordóñez a la Universidad de Cartagena por este espacio también y es, suscitar estos ejercicios eh, lo invito para que haga sus comentarios en el chat de este video eh, también para que podamos para que nos ayuden a aclarar cosas, para ir enfocando todos nuestros procesos educativos. Muchas gracias a todos y un abrazo.